Bienvenidos a la Universidad Franco-Mexicana. Para mí, como siempre, como todos los jueves, generalmente, es un gusto poder saludarlos hoy con una nueva personalidad, Franco. Pero hoy es un día también un tanto especial, porque a partir de, esta, de este jueves, a partir de esta presentación, pues voy a tener el gusto de compartir la conducción o la presentación de todas estas personalidades con una persona que para mí es especial, porque... Ahorita les voy a contar. Entonces, mi querido Víctor, puedes aparecer en pantalla, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y aquí atentos de participar. Bonita Qué tarde bonito. a todos. Tu... Me da muchísimo gusto. Pues les voy a contar un poquitito. Vamos a empezar por el final. Actualmente, mi querido Víctor es director de preparatoria de eh, plantel, del nivel prepa de preparatoria del plantel eh, satélite de la Universidad Franco-Mexicana. Uh -huh. Pero también Víctor tiene una experiencia eh, como director en secundaria a La Salle y por eso les digo que es especial porque, déjenme les cuento, que tuve la oportunidad de trabajar con él. Ya ni me acuerdo en qué año, Víctor, pero tuvimos la oportunidad de trabajar justo ahora que se me fue. Él era pues mi... Gracias. ¿2013? Antes, ¿no? Un poquitito, bueno, por ahí, eh, él fue director de secundaria, yo estaba en ese tiempo como, fui su subdirectora, de hecho, estuvimos ahí trabajando en equipo y la verdad es que fue muy agradable, hicimos muy buena mancuerna, muy buen equipo, entonces pues yo es una persona conocida por mí, pero les voy a contar un poquitito acerca de todo el trabajo que hace Víctor y por qué ahora está frente al plantel eh, preparatorio, plantel UFRAM eh, satélite. Víctor es ingeniero, mercadólogo y maestro de educación, coach, consultor, tiene toda una experiencia en la parte de recursos humanos, como consultor ha sido subdirector de atención a escuelas en Naucalpan, coordinador y catedrático de ciencias de preparatoria en la Universidad de Metepec, eh, coordinador de capacitación, toda una experiencia en recursos humanos, según estaba leyendo aquí la parte de tu currículum, Víctor, y aparte tiene 22 años de experiencia en lo que es el nivel educativo, ¿no? Con esta maestría en educación, la verdad es que se ha desempeñado grandemente, es muy buen orador, como ven, esa voz le ayuda bastante y por eso vamos a estar aquí compartiendo esta cuestión de conducción. Tiene experiencia en lo que es, eh, como director de secundaria, les había dicho, tanto en Exprimple como en la secundaria Lasalle Bulevares. Eh, tiene una consultoría, estábamos platicando la vez pasada, que se dedica a dar capacitación. O sea, no nada más es la cuestión de educación. Todo lo que tenga que ver con la parte educativa a diferentes niveles, Víctor se encarga de ello. Entonces, bienvenido, Víctor. La verdad es que me va a dar muchísimo gusto estar compartiendo contigo este espacio en donde vamos a estar presentando a todas aquellas personalidades, Franco, que han aportado muchísimo a lo largo de estos 40 años, unos más, unos un poquito menos, pero a lo largo de estos 40 años en la universidad. ¿Cómo ves? Pues excelente. Agradezco nuevamente la invitación a este reto y experiencia, aportar lo que esté a nuestro alcance y coaprender. ¿Verdad? Tanto de los invitados, de nosotros, de los momentos y ¿sí? ¿por qué no? De las personas que también nos acompañan porque ellos también enriquecen. Pues adelante. Gracias. Pues, pues, pues bueno, hoy nos toca presentar a alguien que la verdad me da muchísimo gusto poder hacerlo con Víctor precisamente por la importancia que genera lo que es el nivel secundaria. Y está con nosotros nuestra querida Elsa Hernández. Elsa, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Pues aquí con ustedes, con el placer de estar con ustedes. Ya habíamos visto varias personalidades y pues gracias por invitarme Bueno, mi querida Elcita, como siempre te dije cuando estábamos allá en uh -huh. el norte, ¿no? La verdad es que es un gusto sobre todo porque eh, el nivel en el que tú estás es súper importante, como lo dijimos ahorita que estaba presentando a, a Víctor. Pues creo que los tres que estamos ahorita aquí en pantalla nos une a esta eh, particularidad es saber, bueno, tú sigues actualmente en el nivel, pero es saber estar en este nivel tan complicado, pero que deja tanta satisfacción y que a título personal, y sé que no me van a dejar eh, mentir, es un nivel muy bonito, con muchos retos, un poquito difícil, pero el nivel secundaria es un nivel muy bonito en donde uno puede ver de manera directa todo este desarrollo de los alumnos y de esta etapa de, en la que se encuentra. Antes de darte la palabra esa, te voy a presentar de manera muy rápida, eh, Elsa es licenciada en Contaduría, tiene una maestría en Ciencias de la Educación y nada más y nada menos tiene 22 años en lo que es la Universidad Franco-Mexicana. Ha pasado por eh, catedrática también de diferentes materias, me quiero yo suponer que tiene que ver todo con números, ¿verdad? Número. En los diferentes niveles Si no me equivoco por ahí alguna vez que platicamos también a nivel este, universidad, universitario. Pero bueno, ahorita tú nos vas a contar acerca de tu trayectoria, mi querida Elsa. Sí, muchas gracias. Pues sí, inicié hace 22 años. La preparatoria franco-mexicana me dio la oportunidad de empezar en este camino de la docencia. Eh, sí, no era algo que había contemplado en, en mis inicios, pero me ha dado muchas satisfacciones el, el ver primeramente en preparatoria cómo, cómo trabajan los alumnos. El, cuando hacen el, el clic con la Informaciones, eso es lo padre, ¿no? Cuando dices, ay, sí me entendieron, sí aprendieron. <risa> Esa parte es, es padre. Y sí, empezamos en, en preparatoria. Estuve yo ahí 15 años, a la par entre un, unos años también a universidad de negocios internacionales, también ahí en la franco-mexicana. Uh -huh. Y pues hace seis años me dieron la oportunidad de entrar a nivel secundario. Que pues sí es un nivel que, que uno siempre dice es difícil entrar a, a esa parte, pero con muchas satisfacciones. Es un nivel muy, muy bonito. Sí me, me ha ganado en ese aspecto porque pues siempre decimos le fuimos a secundaria, pero la verdad es que las experiencias que hemos tenido en estos pues todavía es pocos, seis años, sí. sí son muy gratas. Sí, debe ser. ¿Tú qué opinas, Víctor, que también estuviste a nivel secundaria? ¿Cómo ves este reto que Elsa tomó hace seis años? Cierto. De hecho, conversando con ella hace un momento, veíamos esta cualidad que se desarrolla en este nivel. Es admirable cómo en estos escenarios, Elsa, el, el tengas que vivir, y digo el tengas sin ser ofensivo, en el sentido de que se vuelve uno psicólogo, se vuelve uno líder, escucha, cómplice, te vuelves médico, te vuelves defensor, abogado, ¿por qué no decirlo? Y en esta pauta, ¿qué te ha significado, si me permites la pregunta, el pasar de, de vivir esta experiencia en aula como profesor de alumnos a tener ahora la, la batuta como directora? En ese sentido, ¿cuál es tu experiencia, Elsa? Yo creo que, que si uno no empieza en las aulas, no entiende el trabajo eh, directivo. ¿no? La cuestión es que tenemos que tener también esa empatía con los profesores y saber todos los retos a los que también ellos se están enfrentando. que Esa es una parte medular. Yo siempre les digo, podemos no estar los directores, los coordinadores, el orientador, pero si nos falta un maestro, se nos cae la escuela. Para mí ellos son la columna vertebral de, de los colegios. Y el haber surgido de esa parte, pues, me da también todos los elementos para poder eh, apoyarlos cuando lo requieren, entenderlos también en ciertas situaciones y, y pues, ver también su, su evolución. Ahorita, por ejemplo, en todo este periodo de la pandemia, pues, estábamos de, de, en una forma de manejar la educación y ahorita estamos en una forma totalmente distinta, ¿no? Y donde se han tenido que estar preparando y capacitando y pues nosotros también apoyándolos en esa parte para, para poder hacer frente a todos estos nuevos retos. Entonces, yo, yo considero que no puede haber nadie arriba que no haya iniciado desde abajo para que puedas entender lo que es la educación. Interesante, Alex. Sí, sí, sí, sí porque finalmente tienes todas las razones. O sea, las personas... Los maestros, porque viven de día a día, de, de frente a frente, toda esta cuestión con los alumnos. Como decía Víctor hace un momento, o sea el que le tienes que hacer de psicólogo, de escuchar, no únicamente vas a enseñar cuánto es dos más dos, ¿no? las fórmulas que tengas que enseñar. Simplemente el darte cuenta de muchas situaciones. Y sí, a mí me tocó de alguna manera ver todas esas, eh, tanto en lo que es eh, bulevares como al norte, este, toda, toda esta cuestión, toda esta dinámica que se da entre los maestros. Y cuando falta uno... Córrele para todos lados y ver qué es lo que, cómo vas a suplir, ¿verdad? se tienen que cumplir las clases, etc. Entonces, la verdad es que es un trabajo bastante, bastante fuerte y sobre todo con alumnos que yo no les llamaría complicados, sobre todo porque como saben, mi especialidad o mi gusto es trabajar con los adolescentes, pero a ver Elsa, con todo respeto. Tu personalidad es súper seria, ¿no? Y, o sea, la verdad es que si yo estudiara la secundaria contigo, diría: en la no puedo saltar nada, ni burlarme ni nada. ¿Cómo, ¿Cómo le has hecho para llevar una relación asertiva con los alumnos, tomando en cuenta que, pues vaya, o sea, tu personalidad es seria, es recta, y finalmente es una etapa en la que hay que generar límites, ¿cierto, no, Víctor? Límites, hábitos, normas, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto se te ha dificultado y cómo le has hecho? Yo creo que ahí lo importante es el, el darte la oportunidad de crecer y aprender. ¿no? El número uno, entender que pues no lo sabemos todo. El, el tener esa humildad para acercarte a quienes tienen la, la batuta y quienes tienen esa facilidad. Y, y yo considero que es importante también el hecho de, de saber en qué momento se tiene que qué exigir y en qué momento tenemos que dejarlos también disfrutar, porque al fin y al cabo son niños. Y entonces esa, esa cuestión es la que no debemos perder de vista. El que son niños van a tener ciertas cuestiones y actitudes que son normal, totalmente normal para su edad y que tenemos que, que saber, el, el comprender, a veces hasta las travesuras, ¿no? Porque pues no faltan y, y a, a veces tenemos que poner la cara Sería para estar hablando sobre el tema, pero por atrás pues ya nos carcajeamos por las cuestiones que hicieron, ¿no? Pero, pero digo, es él también el, el no estrangular, podríamos decir, ¿no? Esa relación. El, el, nosotros, tanto Miss Leti en preparatoria como su servidora, somos una dirección de puertas abiertas. Que los niños pueden correr a, a enseñarnos sus dieces sus pinturas que realizaron... Eh, Incluso este, a quejarse de los profesores o a quejarse de sus compañeros o incluso a veces de sus mismos papás, ¿no? Y, y la cuestión está en que sepamos escuchar y también orientar, porque no se trata de, de solapar, sino de guiar. Y esa es una parte importante que, que tenemos que tener todos los que estamos al frente de, de las escuelas, ¿no? Muy bien. Elsa, en esa transición, mis que surge como profesional de la contabilidad, pasar a las aulas y después a la parte administrativa, ¿cuál es el sustento que le das en el momento en que tú decides no solamente aceptar este reto, no solamente ir descubriendo el, la capacidad que tiene uno tal vez de enseñar? Y digo tal vez porque son horas y horas tras lo que es nuestra planeación, ¿En qué momento te dedicas a la parte de la didáctica, el aprendizaje del factor humano, tu liderazgo, tu aprender oratoria, inteligencia emocional y tantos y tantos anclajes y recursos que tal vez no se alcancen a ver cuando simplemente decimos viene la directora, viene la mis. ¿Qué nos puedes regalar en ese sentido? Bueno, sí, sí fue de hecho una transición eh... A lo mejor un tanto ya ensayada porque de alguna u otra manera en cualquier profesión pues tenemos que estar hablando y exponiendo y defendiendo ciertos puntos, ¿no? Entonces, aunque sí, eh, de hecho ahorita que estábamos en, en junta con, con profesores mencionábamos eso. A veces tenemos el conocimiento pero no la habilidad para transmitir esos conocimientos y que es algo que, que debe tener un docente. Si tienes todo el conocimiento, todos los diplomas o toda la preparación, pero si no tenemos esa habilidad para transmitirla a los alumnos, pues no, no tenemos realmente ese perfil docente. Y es algo que, que se descubre, hay quienes lo descubren desde niños, ¿no? Quienes no juegan a ser maestros. A mí me tocó muchas veces jugar a ese ser maestro, pero la verdad sí, en una etapa muy joven yo dije, yo quiero ser maestra. Pero pues como va transcurriendo la vida, pues uno va cambiando de, de, este, de gustos o de habilidades y dice no, voy a hacer esto. Pero a la vuelta de los años regresas a esos primeros amores, no lo que es la, la enseñanza. Y, y es una cuestión bonita porque les comentaba hace ratito cuando en, en mis materias que eran contabilidad, administración, relaciones humanas, legislación laboral, cuando los alumnos lograban ese, ese clic con tu, con tu información, en contabilidad me decían, ¡ay, sí está bien fácil! Y pues exactamente, es muy fácil. Lo único que necesitamos es ese embonar, ese hacer el clic con la lógica. ¿no? Eso es lo padre, que te da mucha satisfacción el, el ver que, que entiendan, que comprendan. Y a veces también tenemos que hacerlo, ahorita se trabaja mucho el trabajo entre pares, es apoyarnos en los, en los mismos alumnos para poder hacer llegar la información. Hay algunos que nos captan y otros que les captan a sus compañeros. Entonces, hay que también tener todas esas herramientas presentes para poder llegar y lograr lo que, lo que necesitamos. Y la importancia, lo que mencionabas ahorita, y, y Víctor hizo también un poquito de hincapié, y los dos, la verdad es que nos sorprendimos. Quiero rescatar algo que dijiste hace un momento: o sea, esta, esta apertura de puertas. A que los alumnos lleguen, te compartan, tanto a nivel preparatoria como a nivel secundaria es muy importante y eso habla primeramente, y lo tengo que decir así, es mi, mi particular punto de vista, de la calidad humana de la persona, o sea, la que está eh, bajo la gestión de cada uno de los niveles. Y posteriormente... Esta filosofía, que era lo que comentaba la directora de en la entrevista pasada, ¿no? Está el casarte con la filosofía, con la misión, con la visión, que es lo que hace que precisamente también, desde mi punto de vista, se dé ese anclaje de conocimiento. ¿no? Porque finalmente puede haber muchas personas que no estén eh, dentro de, de este clic que tú dices, precisamente porque no es lo que transmites. no Quisiera okay. leerte, mi querida Elsa. Sí. La voy a aprovechar ahorita. Si me permiten, Víctor y Elsa, los, los eh, comentarios que están llegando ahorita uh -huh. de personas que te felicitan. Mira, déjame porque luego los tengo que captar aquí porque como vamos un poquito desfasados, como les decía. ¿Sí? Ah, Gustavo Delgadillo. Hola, maestra Elsa. ¿Se acuerda de mí? Soy exalumno, ahora futuro chef. ¿No? Te mandas saludos claro Ahora que de Gustavo. Ok. Ok. Evelyn Solís, saludos a la maestra Elsa. Ah, mucho gusto Evelyn. Hace muchos mm. años fue alumna también de preparatoria, todavía me tocó en preta. Ajá. Eh, María Benaza, mi querida Lupita, mis respetos para el CITA. Los maestros de secundaria son los verdaderos superhéroes de la educación. <risa> <risa> <risa> muy, muy atinado. Leti Soto, excelente compañera, te mando muchos saludos. Muchos besos eh. Leti. El vicerrector Héctor Guzmán, la maestra Elsa Hernández Ocari, se caracteriza por su compromiso y profesionalidad en la educación. Como siempre, el vicerrector aquí presente en los comentarios. Gracias, Héctor. Aria Bendaño te manda muchos saludos. Ah, Felicidades, vicerrecta. Gracias, Ari. Dice: En mi experiencia, creo que la maestra Elsa es una excelente persona. Para mí es un ejemplo de autoridad, la capacidad de paciencia. Es importante y más siendo docente al frente de un grupo. Esta parte de autoridad es importante y, y quisiera rescatarlo. ¿Cómo veis, Víctor? Con respecto a esta cuestión de la autoridad, que lo que platicábamos hace ratito, hábitos, normas, reglas. ¿Qué tan complicado, mi querida Elcita, ha sido con los padres de familia? Es una pregunta obligadísima. Yo creo... Y no te vayan a ofender a los papás que nos están viendo a nivel secundaria, pero lo complicado no es el chico, no es el adolescente. Muchas veces lo complicado tanto para docentes frente al grupo de nivel secundaria como para directivos, pues es este trabajo con los papás, ¿no? ¿Tú qué opinas, Elsa? Sí, yo creo que esa parte es, es medular, porque a pesar de que pues, directamente estamos con, con los niños, con los hijos, pues la, la atención o quien, quien lo está valorando son directamente los papás, ¿no? Entonces, siempre, siempre es importante su, su opinión. A veces es necesario también aclararles ciertos puntos porque pues eh, realmente a veces les llega medio sesgada la información, ¿no? Entonces, <risa> el, el punto de vista. Algunas de las ventajas que, por ejemplo, ahorita hemos tenido con, con la cuestión del de trabajo en línea es que las clases se graban. Entonces, ahí es donde a veces podemos también observar ciertas conductas que creemos que no tienen nuestros hijos. No. Entonces, ahí es donde, pues sí, eh, nos han dado un poco de, de respaldo. Aunque realmente te digo, problemas graves, pues no los hay. Los conflictos normales de... de, de pues no estoy de acuerdo con esto, no me gusta lo otro, pero hay que estar este, platicando y estar abiertos también para escuchar y, y saber en qué momento eh, se puede apoyar y se puede y dar eh, oportunidad a, a cambiar algunas situaciones, porque no digo que, que siempre estén mal los papás, no también tienen razón en ciertas cuestiones y tenemos que, que poner atención en ello, pero también hay, hay momentos en que tenemos que... que hacerles eh, entender esa parte, ¿no? O sea, mire, sí, estoy de acuerdo en esto, pero fíjese que pasa lo otro. Eh, podemos estar eh, llegando a, a, a acuerdos que se tienen que manejar, porque al fin y al cabo tú sabes que en, en la educación somos tres los que estamos participando, que claro. es el alumno, el docente y los padres de familia. Entonces, esa relación pues es muy importante y Siempre tenemos que estar buscando el, el, la forma de, de llegar a los acuerdos necesarios cuando, cuando se requieren o aclarar situaciones. Porque te digo, generalmente es porque tenemos la información sesgada. Entonces, cuando ya tienen la información completa, ah, ok, entonces ya entendí por qué esto, por qué lo otro. Y es, es simplemente eso, ¿no? El, el siempre estar abiertos, igual que con los niños, la dirección a puertas abiertas es lo mismo con papás. Ellos pueden externar, eh, ellos pueden eh, opinar y obviamente se les, se les explica el, el por qué se toman ciertas decisiones o por qué es necesario hacer ciertas cuestiones. Pero en general, bien. Eh, sí te encuentras eh, papás de todo tipo, pero normalmente respetuosos, tanto de un lado como del otro. Tenemos que manejarnos siempre dentro de esa línea de respeto, ¿no? Que es lo importante. Muy bien. Yo te cito Ale. Si me permites, ahondar un poquito en, en este tema. Esa responsabilidad, del que aún con 22, 30 años, los que tú quieras de experiencia, mm -hmm. el simple hecho de tener el título de ser la directora en este caso, donde tenemos esa tarea delicada de seleccionar a quienes van a participar con los alumnos, con nuestros educandos como profesores. El verificar esas historias de vida a través también de la necesidad de querer trabajar en este ámbito educativo contra lo que significan las normas, los reglamentos de nuestros entes reguladores, en este caso la Secretaría de Educación, etc. Esa fina línea que tenemos para tomar decisiones, como tú dices, la mayoría de los papás son, son tranquilos, podemos decirlo, pero al final de cuentas son situaciones emocionales, como padres de familia tienen el derecho de, de pedirnos. ¿Cómo te has sentido en alguna experiencia que tú tengas? Digo, ahorita estamos leyendo de tus exalumnos que ya, muchos profesionales o ya con hijos, una experiencia que puedas decir, aquí ni el reglamento ni mi personalidad me daban para aguantar y ya tenía yo que tomar la decisión. ¿no? ¿Qué nos puedes expresar en esa pauta? Mira, afortunadamente eh, a nivel secundaria creo que no he tenido tanto esa, esa situación, pero sí hay pues, experiencias que he pasado pues, a, a lo largo de 22 años, ¿no? Y a veces los, los papás cuestionan eh, resultados que, que no hemos dado nosotros en seis meses, cuando pues, la responsabilidad ha sido de ellos durante los 18 años, ¿no? Entonces, sí hay que... Que también el, el saber asumir qué me corresponde y qué les corresponde a ellos como, como padres de familia. Que algunos tienen la, la costumbre, buena costumbre para ellos, de, de delegar o de asignar responsabilidades al, al primero que, que tienen enfrente. no Y el, el asumir a veces cuesta trabajo, el, el asumir la responsabilidad que corresponde a cada uno. Y como docentes, en ese entonces, pues teníamos que asumir lo que realmente nos correspondía. No podemos responder por toda una vida donde no ha habido a lo mejor esa, esa cuestión de, de hábitos, de valores. Y, y a veces en, en el tiempo que están realmente con nosotros, pues no siempre podemos, eh, nosotros lo, les ayudamos a fomentarlos, pero realmente todo eso pues viene de casa, ¿no? Podemos con actividades en la escuela, como mencionaban eh, todos los personajes anteriores, tiene mucho ese sentido humanista y mucho el manejar a todos nuestros alumnos como, como una familia, no como el alumno 1223. ¿no? O sea, cada uno tiene, tiene un nombre y tiene una forma de ser distinta. Y, y los valores que traen de casa, pues es lo que, lo que nosotros tratamos de fomentar a través de actividades, Soli, solíamos ir, bueno, ahorita no se puede por la pandemia, a actividades con el CRIS, con el CAM, donde son centros de atención para niños de, de este, capacidades diferentes y donde ellos también valoran, una, todo lo que tienen, otra, el, el, el poder compartir con todos ellos a veces íbamos hasta a montar bailables, o sea, también era a darles un momento de alegría. Y, y pues todavía me tocó con, con secundaria poder hacer estas actividades. Y son, son experiencias que se van llevando y que a veces, eh, aunque en casa falten algunas cuestiones, todo eso empieza a, a permear en su vida y empieza a haber cambios también en ellos. Y pues los mismos papás se dan, se dan cuenta, ¿no? Eh, por eso a veces tenemos exalumnos que nos llevan a sus hijos, que si estamos un poquito viejos, imagínense que ya nuestros alumnos ya tienen hijos de, de secundaria y nos... Ups, ya pasaron un poquito los años. Porque saben que todas esas experiencias, eh, además de, de las cuestiones académicas, es muy importante ese trabajo humano, ese fomento a los valores, ese también establecer autoridades y responsabilidades, ¿no? El que ellos sepan cómo comportarse en, en los lugares distintos en función a dónde están y que sepan respetar, simplemente por el, el simple hecho de que pues todos merecemos esa parte, no importa eh, dónde, cómo o quiénes seamos. Eso es lo, lo padre de esa, de esa parte y que los papás pues también... Terminan después ya apoyando y diciendo, no, sí, tenía razón, mis, no, es que pasaba esto, yo creía que lo otro. Entonces, esa, ese reconocimiento también de, de los papás, pues, nos, nos alienta para continuar con ese tipo de trabajos y, y que, sí, nunca falta alguien que, que, pues, de momento se exaspera, que, que incluso van, mis, es que la mamá ya se enojó, venga para que la nos ayude, porque llegan luego a servicios o a recepción o a caja y, y llegan enojados los papás, ¿no? Pero pues siempre tenemos que tener esa, esa voluntad de, de apoyar, porque pues muchas veces lo que se requiere es eso, ¿no? Un apoyo. A veces simplemente explotaron ahí, no porque tengan una cuestión con el colegio en específico, sino que traen ya una carga emocional que les hace explotar en ese momento. Y pues esa es la parte que nos toca, tanto como directivos, a veces también como, como docentes les toca a los profesores, pero siempre el, el, el buscar ese, ese apoyo que requieren, porque todo eso tiene un porqué. Y eso es lo que buscamos, el, el dar solución a todo eso. Apoyen cuando sí. se puede. Y sin duda este reconocimiento y este trabajo, pues tiene mucho que ver con, con la personalidad, con el compañerismo, con el trabajo en equipo, con todo, este, con todo este trabajo que está detrás, que es lo que veníamos hablando con los, con los personajes anteriores, no, también con toda esta, todo este trabajo que se hace detrás para que precisamente se pueda dar una educación de calidad y que finalmente te permita no tener ciertas cuestiones, eh, como la mencionaba Víctor, ¿no? a lo mejor algunas eh, anécdotas o algunas situaciones en las que tuvieras que verte como Forzada a actuar de una manera diferente a tu personalidad o a lo que la norma pudiera indicar, ¿no? Y precisamente de este reconocimiento quisiera aprovechar para irte leyendo otros mensajitos que van llegando. Kenia Vega, muchas felicidades a la maestra Elsa por su dedicación, compromiso y entrega a lo largo de su carrera. Un placer muchas ser testigo. Muchas gracias. Aquí hay otro comentario que la verdad yo voy a tratar de leerlos todos porque me parecen muy importantes y como les decía desde un inicio, o sea, todo esto es en reconocimiento a toda esa labor de años, Elsa, que ustedes han llevado a cabo. Mi, Mi gran cómplice de batallas, estrés y muchos momentos de diversión y alegría. Excelente directora. ¿Te imaginas quién? Nuestra querida Leti Soto. Sí. Okay. Saludos a la misa Elsa, Fer Pavón. Wow, feliz. Gracias, Fer. Saludos a mi gran amiga de toda la vida, Víctor Morales Muñoz. Ah, mi compañero de infancia. <risa> Víctor Vega, felicitaciones, Elsa, porque tu logro es que otros logren. ¡Qué bonito! ¡Qué padre frase! Uh -huh. Eso sí, muy padre esa frase y, y muy cierta, porque todos estamos en función a, a, a los demás, ¿no? Uh -huh. en, el, en el camino de la docencia precisamente es eso. El, el, les digo mucho a, a los niños de prepa les decía, pues sea, hijos y sombrerazos pero <risa> ¿por qué? porque sabemos que este es un peldaño uh -huh. no y que es simplemente lo que ellos necesitan para poder continuar y les decía cierren el ciclo y ya si, si después deciden otras cuestiones y en el momento que quieran regresar a, al estudio, lo pueden hacer entonces, uh -huh. eso es importante, el que ellos aprendan a, a cerrar ciclos, a tomar también buenas decisiones y, y asumir ¿no? que siempre todo lo que vamos a hacer va a tener consecuencias, buenas o malas, depende de cómo hayamos actuado. Sí, sí, y como te decía en un momento, como les comentaba Víctor, o sea, el nivel, eh, no porque los demás no sean complicados, la verdad es que yo creo que todos los niveles tienen Bien, su particularidad, es bueno. tienen su dificultad. Eh, también es importante reconocer la personalidad de las personas, parece que de las personas que están frente para poder dirigir. O sea, eh, la verdad es que a lo mejor tiene que, no a lo mejor deben de tener ciertas características. No es lo mismo dirigir un jardín de niños que una secundaria, que una primaria, etcétera. Precisamente por esos cambios en las etapas de desarrollo. Y finalmente te lo re, te lo reitero este reconocimiento y este agradecimiento a, tan, a toda esta labor. Otro de los mensajes que sí. me encanta leer, porque también son muy, muy, muy válidos, David Hernández Ocadi, saludos a mi hermana, la mejor directora. Esas porras <ríe> y todo, también... Me la te, parte me de me la porra, papel. porque si no, <ríe> no. Me tocan jitomatazos. <ríe> <ríe> Mónica Macedo, gran trayectoria, una gran líder. Felicidades, Miss. Miss Mónica, también muchas gracias. Excelente trayectoria de la maestra, siempre... Ay, es que casi no veo aquí. Siempre presenta la vocación, presente en la vocación de servicio. Gracias. Alex Curson, excelente maestra, a su exigencia, gracias a su exigencia aprendí. Felicidades, Miss Elsa. Gracias. Qué bueno que aprendió. <risa> Víctor Vega Hernández, felicidades, Mo. <ríe> al 96 1996 por eso te digo que estos mensajes también son buenos sin duda una gran etapa de cambios en la secundaria para los estudiantes y también los padres de ellos contar con alguien como Miss Elsa con su capacidad y entrega para guiar y administrar esta área es grandioso felicidades por su trayectoria y gracias por el aporte saludos César Mas ¿Cómo ves? Gracias. Muchos comentarios, muchas felicitaciones. ¿Cuál es jitomatazo? Si realmente sabemos que en la secundaria también lo que exigen los, los alumnos, los adolescentes, es precisamente esta guía, esta firmeza, estos límites, es la, la guía que se les da dentro de la secundaria, ¿no, Víctor? Déjame apuntalar exactamente, déjame apuntalar el, el comentario que hace César, uh -huh. donde menciona la gran etapa de cambios. Y en ello me sumo para preguntarte, mi celsa, esa también eh, línea que así como el psicólogo debe respetar en su paciente de, de no anclarse con, con el tema o la terapia que van a dar, igual nosotros en este caso, que a pesar de que están en, en, en la etapa de cambios y que en todas las etapas se pueden suceder, digo, prepa, universidad, la propia primaria, digo, los infantes, los, los niños de cuna tienen sus sus momentos, pero en este sentido donde, donde de repente los chicos ya se enamoraron eternamente, donde de repente se sienten incomprendidos, donde los cambios físicos los están dominando, donde nadie los quiere, donde en casa hay unas situaciones porque los papás tienen diferencias y nosotros a veces tenemos que cumplir esta palabra ciega de hay que cumplir, hay que entregar, pero que en realidad nosotros como líderes, y me refiero en, este, en esta pauta para contigo, el cómo diferencias, el darle el espacio a cada uno de tus alumnos que ahorita leo con tanta admiración y respeto, y te felicito porque reconocen que aún teniendo que poner esta, esta autoridad, saben que escuchas, saben que no solo aconsejas, sino en su momento el criterio para que ellos se sientan tomados en cuenta porque al final somos la familia que complementa, pasan más tiempo en este caso ahí contigo que hasta en propia casa. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido? Y si tienes alguna experiencia en serio hace rato donde nos digas, hemos vivido situaciones de este calibre, que pueden ser muchísimas, me queda claro, 22 años, multiplícalo por el ¿Eh? número de, de situaciones Entonces, que de quieras. Que, que hemos, que hemos pasado, ¿no? Bueno, eh, pues tenemos algunas y a mí me, me gusta mucho la cuestión eh, que comentaba, tanto en prepa como en secundaria. En prepa el hecho de que eh, regresen a a la vuelta de los años, porque les comento a los profesores, a veces sembramos la semilla, pero no la vemos ya el, el crecer, ¿no? Pero pues tenemos que sembrar, que esa es nuestra, nuestra parte importante. Y algunos de ellos cuando, cuando han regresado, me es que me da mucho gusto porque yo no creía esto y usted me lo dijo y, y sí es así, ¿no? Eh, eh, le agradezco el que haya sido exigente y que me, me haya... Eh, formado así de esta manera y que me haya enseñado y, y hay quienes se han dedicado al a área contable, ¿no? que eso también es muy satisfactorio, ¿no? que eran personas, tenía una, una alumna que su hermana había estudiado ya en el área 3 y ella todavía no entraba realmente a lo que eran áreas y siempre me decía, mi hermana dice que es muy difícil la contabilidad. Y yo siempre le contestaba, deja que llegues tú a esa área y tú vas a determinar si es difícil o no es difícil. Y cuando entró precisamente ya a contabilidad, ella fue de las primeras que hicieron el clic en esa lógica contable. Y ya me dijo, pero si es facilísimo. y dije, ya ves, yo te decía, y tú siempre desde antes con la negatividad. Y, y siempre fue una situación, hasta hace todavía dos, tres años regresó ahí a la, a la escuela. Y siempre me dijo mamá Elsa. Y enfrente de su mamá me decía mamá Elsa. ¿no? Y su mamá, reconociendo también esa cuestión, pues, eh, eh, pues mi personalidad es así exigente. ¿no? Y el tratar con los alumnos es el, el buscar lo que, es, lo que nosotros consideramos que es mejor para, para ellos dentro de esa, de esa cuestión. Y que les exigimos porque sabemos que pueden dar más de lo que están dando. O sea, también, también tenemos esa, esa situación. El, el saber a quiénes podemos exigir y a quiénes debemos de jalar, ¿no? Que son dos cosas distintas. Y eso, pues, se ha dado a lo largo de, de pues, lleva 22 años en, en, en la Franco. Y que, pues, hemos crecido, hemos madurado, hemos aprendido. Y, y también el reconocer que, pues, no, no somos, este, no conocemos todo. Cuando yo entré a secundaria, así de plano llegué y les dije, soy analfabeta, porque pues sí tengo muchísima experiencia, pero en preparatoria, y tú sabes que es muy distinto trabajar en secundaria. Y todos los lineamientos y cuestiones de SEP, pues yo, parece yo, que yo llegué y me entregué. Y dije, no sé nada, enséñenme. Vengo dispuesta, obviamente, porque tenemos que estar dispuestos, que es lo primero, ¿no? El reconocer que no sabemos. Y también que necesitamos ese apoyo y esa ayuda. No digo que ya lo sepa todo, pero pues ahí vamos ya mejorando en todas esas cuestiones. Y, y te comentaba que, que me había encantado también el trabajo con secundaria. Siempre le huí a secundaria. Nos decían secundaria y era así como que uy ¿no? Uh -huh. Pero es un trabajo muy, muy bonito por, por la cuestión de, de los chicos. Son muy abiertos y, y te dicen las cosas como son. Y te acusan a, al compañero, en frente del compañero, no te lo hacen por atrás, ni no le vaya a decir, no. Ellos, es que fulano está haciendo esto, pero enfrente de fulano, ¿no? Entonces, esa parte me, me gusta porque soy así, yo también soy muy, muy directa, muy este franca. Decimos somos francas, en, en la franco somos franca, ¿no? Y, y esa cuestión, pues, me, me, me ganó en secundaria. Esa es la, la parte que, que sí me, me hizo, que me gustara toda esta parte del, de, si es mucho trabajo, muchísimo trabajo y sobre todo la cuestión este, administrativa con todos los lineamientos de CEP, lo sabes que es una cuestión este, pesada, pero que pues siempre estamos riéndonos de algo. Siempre mi esposo me decía, pero ni trabajan ustedes, siempre están riendo. Y pues no, es simplemente pues buscarle el lado amable de, de la vida, porque siempre hay muchas cosas que, que los niños nos enseñan. Y eso es algo que, que tenemos también que, que valorarles y agradecerles, porque nos ayudan a estar jóvenes toda la vida por la música, por sus comentarios, por, por las formas como ellos viven, pues nos transmiten todo eso tanto en secundaria como en preparatoria. Entonces, son, son niveles muy padres. Sí son difíciles en secundaria porque sabemos que es la etapa de transición, ¿no? Dejamos de ser niños para convertirnos en... Y, y a veces les toca en primero, a veces en segundo y los peores son en tercero porque dices, ay, es cuando ya vas a, para afuera y empiezas a, a, a cuestiones con, con afectaciones a veces de tipo académico, ¿no? Pero es parte de, de, de su crecimiento y tenemos que, que entender esa parte y tenemos que tratar de ayudarlos y, y guiarlos, porque pues no es sencillo la parte que están viviendo. Y que para nosotros no, no es de que se estén ahogando en un vaso de agua, es parte de su, de su edad donde pues para ellos, tú lo decías, se enamoran por primera vez y a, perdidamente y para siempre, ¿no? Y después a la vuelta de los años se dan cuenta que, que no fue así, pero la etapa que están viviendo es, es difícil. Y, y ahorita, por ejemplo, con todo lo de la pandemia, pues todavía se les ha complicado más, porque el hecho de estar en casa, una, están pues guardados todo el tiempo, ¿no? Sin salir. Y otra, pues yo siento que también se están eh, coartando de ser quienes son, porque mamá me está escuchando, papá está presente, o la abuelita anda por ahí, eh, el, el ser ellos mismos se ha perdido un poco y, y pues les les ha afectado también esa parte. ¿no? Y es algo que, que se tiene que trabajar ahorita que vamos a, a retomar todas estas cuestiones, pues es importante el, el trabajar todo esto porque si están bien socioemocionalmente, pueden dar todo académicamente. Académicamente. Así es, mi querida Elsa. Y retomando o tomando en cuenta este, esto que acabas de decir de tus 22 años frente a lo que es eh, la parte de la Universidad Franco-Mexicana, eh, seis años de nivel secundaria, pero todo lo demás como docente. Y para ir cerrando un poquitito, porque a mí estas prácticas siempre se me pasan de, de volada, ¿qué significa para ti trabajar en la Universidad Franco-Mexicana? Pues para mí fue una oportunidad muy grande. Yo empecé con siete horas en la Franco y pues me han dado la oportunidad de, de crecer, de aprender y de... de de madurar también muchas cosas y de compartir, tanto con mis compañeros como con los alumnos, eh, también mucho, mucho aprendizaje. O sea, el, el, lo importante ahí es el, el transmitir todo lo que, lo que tenemos, ¿no? lo positivo. El, el crecer como, como persona, el crecer también como, como profesional. Eh, primero me dieron la oportunidad como, como titular, que era así como a cargo de ciertos grupos. Y después me dieron la oportunidad como, como directora. Entonces, esa parte se la agradezco mucho a, a la UFRAM, a la Franco Mexicana. Y teníamos una cuestión que decíamos que el que llega a la Franco se queda en la Franco. Es difícil salir de allí por, por todo el compañerismo, por todo la, la, el buen trato que hay, la compañía, el los mismos alumnos, ¿no? Lo comentamos, todos somos una gran familia. Y a lo largo de los años nos volvemos a, a reunir, a aquellos que han tenido que, que salir, pero todo eso, pues se lo agradezco a la, a la Franco, que nos ha dado esa oportunidad de, de crecer, El también de, de, de compartir y, y también de, de crear nuevas experiencias, ¿no? Que también, pues es importante esa parte donde pues hemos aprendido a hacer de todo y gracias a Dios tenemos esa libertad que que nos da Muy bien. Pues me uno, mi querida darle a, a este festejo con mis con mis Celsa para cerrar como vas diciendo, traemos un reto, mi Celsa viene pues el regreso con nuestros peques, ¿verdad? <ríe> ese reto de no solamente el enseñar, sino ahora retomar la, los límites que nos impone esta pandemia, ¿verdad? El, el tener la situación de guardar distancia, del cubrebocas, de todos estos procesos que llega un momento, repito, que en esta edad va a ser un reto doble, porque ellos tal vez no diferencien después de tanto encierro en casa por seguridad, el que quieran acercarse contigo, si así como se expresan con tanto cariño con sus profesores, el ser tajantes para decir por el momento todavía no va a ser un regreso interesante y entiendo que aún con tu personalidad, esa seriedad que a veces como director uno tiene que poner, nos doblega más rápido que a ellos mismos. Entonces, pues enhorabuena, nuevamente felicidades por esos 22 años. Vamos a esperar el pastel de los siguientes 22 meses. Y pues bueno, a celebrar el retorno de los peques y a seguir con tu equipo, desde tus intendentes hasta llegar a ti, ¿verdad? Ser franco tiene un costo y es un orgullo. Así es que un gusto participar también, mi querida Ale, mi querida Elsa. No, la verdad es que el gusto, como siempre es para mí, la verdad es que yo me enriquezco muchísimo con estas entrevistas, he tenido la oportunidad de escucharlos y como le dije a Leti hace ocho días, ¿no? ya quiero estudiar la prepa nuevamente porque así de cómo habla y como te decía a ti, la verdad es que a mí sí me daría miedo, pero yo, yo he visto cómo eh, me tocó la fortuna de ver cómo trabajabas. Tuvimos la oportunidad tú y yo, Elsa, de compartir proyectos sí. eh, de, con los chicos de licenciatura. Me permitiste, le permitiste a los chicos de licenciatura el poder eh, interactuar con los adolescentes en estos proyectos que de repente salían, como eh, lo decíamos anteriormente, el trabajo en equipo. Entonces, para mí es un orgullo, de verdad, es un honor poder platicar contigo mi reconocimiento por todo este trabajo, Gracias. por toda... Por toda la labor que tú haces y como lo dije y, y no con el afán de enfatizar, o sea, en una etapa que a mí en lo particular me encanta. Yo creo que yo me quedé estacionada ahí, ¿verdad, mi querido Víctor? Me quedé estacionada en la adolescencia. Eh, a mí en lo particular me encanta mucho. Trabajar con adolescentes y la verdad es que tú haces un muy buen trabajo frente al grupo. Y como ven, en la Universidad Franco-Mexicana tenemos desde nivel eh, secundaria, Gracias. preparatoria, licenciatura, licenciatura ejecutiva en lo que es plantel norte, y en encomienda, prepa, de que Víctor es director, y lo que es licenciatura también. Entonces la verdad es que como han ido viendo a través de estos, eh, de estos programas, de estas sesiones, pues sí, no nos vamos a cansar de decirlo, somos una gran familia, trabajamos muy, muy padre y muy rico en equipo, todos nos apoyamos y la verdad es que la calidad y el humanismo que se transmite dentro de la universidad se puede ver en el reconocimiento de los diferentes mensajes y de todo lo que les escribe. Mi querida Elsa, por último y para terminar, un mensaje por estos 40 años que está cumpliendo la universidad y que esperamos que sean más. Pues es un privilegio el haber participado en pues, casi la mitad de, de sus años que tiene la, la universidad. Eh, eh, el verla cómo ha evolucionado también y, y quienes han estado al frente también cómo han eh, participado ahora de, de manera distinta. Entonces yo lo único que, que les di, deseo pues son muchos más años. Generando hombres y mujeres que trasciendan en la formación de una mejor sociedad, que esa es nuestra misión. Gracias. Muchas gracias Elsa. Pues Víctor, muchísimas gracias por acompañarme de aquí en adelante. Nos vamos a estar viendo seguramente. Va a haber muchas sorpresas más, tenemos muchas personalidades más que presentar. Por ahí ya tenemos preparado toda una agenda diferentes personalidades que nos van a compartir sus experiencias estamos casi terminando la parte de lo que son los directivos vamos a seguir con entre maestros ex alumnos etcétera para que toda la comunidad UFRAM de desde alumnos ex alumnos maestros etcétera puedan conocerlos y también todas las demás personas que nos siguen en las redes puedan darse cuenta de las personas de la calidad de las personas del trabajo que hay frente a la Universidad Franco Mexicana pues mi querido Víctor muchísimas gracias Elsa, muchas gracias. Gracias. Un placer. Vic. Pues nuevamente, nuevamente gracias, Ale, Elsa. Hago un comercial. Mañana graduamos a nuestra primera generación de prepa satélite de Espertina. Y el comercial es, pues bueno, tenemos prepa a dos años, cuatrimestral, de adelante. Ahí en Norte también les pueden dar informes en satélite. Y somos franco, ¿no? Quedo atento y pues a darle seguimiento. Gracias nuevamente. Gracias. gracias. gracias. gracias. Muchas gracias. Nos vemos a todos Bien. dentro de ocho días con más personalidades. Franco, buenas tardes a todos. Ay, adiós. Hasta luego. Gracias.